como hicimos las tareas y las hicimos bien hechas, nos ganamos un premio de como los artesanos a virtuales, los artesanos artesano digital, pero la el más, más emprendedor. Premio, ¿no? Es sí. que había cuatro categorías, nosotros fuimos los más emprendedores. Entonces, la cosa es que ellos, el premio es una tienda digital, esa tienda digital es a través de, un, de, una, de una, pues, como digo, una empresa que se llama Tienda Nud.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 Lo que estábamos hablando ahorita de pensar en el, en el público objetivo, y es eso, o sea, por ejemplo, hay mmm, veces que decimos, bueno, ¿y usted o quién va a vender sus carteras? No, a todo el mundo, pero a todo el mundo, si somos 7 mil millones de personas en el planeta, no produzcan 7 mil millones, ¿y todos lo van a comprar? No creo. Entonces la cuestión es, bueno, sí, solamente para mujeres, bueno, 3 mil 500 millones, bueno, siguen siendo muchas.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 Gracias por contarnos tu experiencia. Me sentí identificada en varias cosas. Es bueno ver que vamos por buen camino. Muy bien. Entonces, adelante. Bueno, listo. Dice, a ver, lo decir? Bueno, la verdad, digamos, aquí ya como que. Uh, digamos, en el, uno, cuando comienza este proceso